Así es, muchas gracias. En esta ocasión nos encontramos con el director provincial de la Defensa Civil, el señor Franklin Taveras Tifo, que nos estará dando las últimas informaciones de las incidencias que han pasado exclusivamente anoche, sábado santo. Señor Franklin, ¿qué, qué accidentes se han registrado en este sábado santo? Sí, buen día. Eh, como siempre, la Defensa Civil, en la expectativa de todos, eh, en el día de ayer eh, tuvimos muchos incidentes, uno de ellos que lamentablemente eh, se le perdió la vida a un joven eh, que falleció por inmersión de agua. Eh, tratamos de, de recuperarlo, hicimos todo lo imposible para, para que se salvara, pero lamentablemente tuvimos esa pérdida. Eh, además tuvimos más incidentes en la la provincia tuvimos niños desaparecidos... ...de las cuales inmediatamente eh, nosotros hicimos la alarma... ...conjuntamente con los demás cuerpos de socorro... ...que están trabajando con la defensa civil... ...y todos fueron recuperados y e entregados a sus padres... Eh, ...otras personas, tres personas eh, en el río San Juan, eh, ...tuvimos que, eh, que evitar que ellos eh, socorrerla... ...porque estaban en un momento de desesperación... Eh, ...como quien dice, casi ahogándose pero la defensa civil actuó de una manera rápida, le dimos los primeros auxilios y gracias a Dios no tuvimos más pérdidas. Hoy, como ustedes ven, estamos preparados para seguir monitoreando todos los pañales y las playas de nuestra provincia y vamos a seguir eh, en este día, Domingo Santo, eh, trabajando y darle a la población eh, respuesta eh, de inmediata para cualquier evento que se presente. Hoy es más complicado el trabajo de ustedes, ya que las personas inician a salir de la ciudad. Desde luego, nosotros debemos estar en los puestos carreteros haciéndole eh, eh, que vayan despacio, que tomen prudencia, que la prudencia es la madre de todo y que tomen conciencia de la vida al regreso para su casa, que sus familiares lo esperan y que tomen la vida con calma. Considerado a otros años, a años anteriores, ¿esta Semana Santa ha sido menos caótica? Eh, no, si sí, la, la otra Semana Santa nosotros fuimos el pueblo que tuvimos una estadística cero. Lamentablemente ayer tuvimos esa pérdida de ese joven de 20 años y. No, eh, ahora mismo esta Semana Santa eh, hemos tenido baja e incidentes que no lo habíamos tenido en, en el otro año. ¿Motivo qué? Más visitantes. Eh, y nosotros, la Defensa Civil, estamos preparados para prevenir. Muchas gracias, así fue la información que nos dio el director de la Defensa Civil aquí en esta provincia, María Trinidad Sánchez. Yo retorno con ustedes en esta emisión especial de Telenor Semana Santa 2023, Formación e Información para Toda la Nación. Desde Nagua, María Trinidad Sánchez, Ileana Durán, yo retorno con ustedes al estudio.